alma y no tengo palabra el tiempo no espera ni se alarga, se repite en mi retina como un flashback, lo pasado hierve, ¿de qué me sirve? Si me hice como pude y no como puedo sentirme, mi no cura pero se me hace invisible, soy sí, sí, mi marioneta, sujeta mis mi muñeca pa' que no me caiga, tengo intenciones dignas, no me interesa tu carisma si me engaña, quizás no soy yo misma. Que me partí la crima con tanta carga. Y me qué sin las lágrimas, si no se ve lo que hay detrás. Salgo pa fuera a ver si el aire me respira. Que voy para arriba, que te juro que yo voy para arriba, pero oye, me duelen las heridas. Se me nubla la cumbre. Prefiero quedarme en. Más que una techumbre. No quiero ni llamada, ni socorro, ni costumbre, no ni hablar de nada. nada, nada, nada, nada solo sentir mi.